La misión de Belgrano era ir hasta el Paraguay y llevar las pautas revolucionarias, eh, el fervor revolucionario a Paraguay. El pobre Belgrano, Belgrano lo tomó tan en serio que este, convenció a los paraguayos de que debían hacer una revolución y los paraguayos hicieron su revolución, a, separada de la nuestra, y bueno, y esto le valió algún castigo. Pero en su paso por este, al pobre Belgrano eh, en su paso por Paraná con, con el ejército. Eh, Belgrano va a tener todo el apoyo de nuestra ciudad eh, tanto en, en hombres, en, en caballos y este, el, bueno, la, la histórica referencia a, a Gregoria Pérez que le, le ofrece todos sus, sus bienes eh, en el recorrido por la provincia eh, para lo que necesitar en relación con su ejército pero una de las cosas más interesantes de Belgrano acá en nuestra ciudad, es que este, ah, escuchando las preocupaciones de los, de los vecinos, él ordenó que se trazara el plano de Paraná, que se hiciera un relevamiento de, de Paraná en vistas particularmente a este reclamo eterno de, de separarnos de la jurisdicción santafesina. ¿no?